Los residentes de la comunidad El Tablón, del municipio de Villatapia, denunciaron fuera de cámara que se sienten preocupados con la actuación del diputado Isidro Rosario, quien desvió las aguas del río a una finca suya. Dicen los lugareños que temen hablar frente a las cámaras por el poder que tiene el señor Isidro Rosario, pero hacen un llamado a las autoridades a que intervengan en este caso, o de lo contrario, el río desaparecerá.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 Que ir y medir y decir, bueno, aquí se puede o no se puede. Pero si ya la comunidad dice que, se, que está afectada, uh -huh. eh, ya hay un problema, hay un conflicto en esa comunidad que debe ser resuelto. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.